están Hola, ¿cómo estás? Me voy a acercar un poquito más, ¿ok? Bienvenido, bienvenida, bienvenidos todos a este video. Si no estás suscrito, por favor suscríbete que realmente lo aprecio mucho. Por favor aprieta ese botón de la campanita porque si no aprietas ese botón no vas a recibir la notificación del siguiente video. Ya que estamos en confianza, ¿qué te parece este escenario? El lago está congelado. Ya no estoy usando guantes, los traigo, traigo los guantes por cualquier contingencia. Aquí está el director de producción atrás de la cámara. Y hoy vamos a hablar de una contradicción que estoy teniendo de un video que si mal no recuerdo titulé No compres un violín eléctrico, electroacústico o de color. Y bueno, la gente la verdad cambia de opinión. Yo no he cambiado de opinión, he modificado mi opinión. Y la he ampliado gracias a muchas opiniones de ustedes que yo aprecio mucho. Realmente los leo hasta el momento. Puedo contestar los comentarios. Y si no te contesté el comentario, lo lamento mucho porque YouTube tampoco me avisa tampoco me avisa de todos los comentarios y ya cuando veo el video veo que hay preguntas que yo nunca vi entonces las respondo a veces muy muy tarde el video de hoy se titula cuando sí comprar un violín de color y te voy a dar dos complementos más que estoy segura que no vas a encontrar en un video dedicado a violines cuando sí comprar un violín de color cuando sí comprar un violín eléctrico cuando sí comprar un violín electroacústico y cuando sí Comprar un violín en impresión 3D Ese es el toque tecnológico Realmente me emociona muchísimo Estar frente a la cámara y poder platicar De este último punto Del violín eh, de impresión 3D Pero vamos despacio Vamos a lo que primero ya nosotros conocemos Los violines normales Ahora que me estoy encontrando en climas extremos Y que he sido Usuaria de nuevos tipos de música Que he vuelto a consumir YouTube y Si escuchan paréntesis, ¿ok? Si escuchan llorar a mi perrito, es porque él llora por ansiedad. Él está bien, está sentadito enfrente de la cámara, está llorando porque quiere premios, pero él está bien. Esto no es nuevo, ¿ok? ¿Cuántas veces nosotros no, he, no hemos visto en cualquier video musical un performance precioso con el artista tocando? Sobre todo, vamos a enfocarnos en violines, ¿ok? Con el violinista saltando, bailando, ¡uh! Y a veces hasta la lluvia o la nieve o el viento cayendo sobre él. Y no estábamos hablando de un violín de fibra de carbono. Esos violines de fibra de carbono, pues, son accesibles, suenan bien, los puedes usar en el exterior, son costosos, no todos tenemos acceso a ellos. No, estoy hablando de los violines de color. Si tú buscas música para violines en vivo, con paisajes, lo que tú quieras, vamos a enfocarnos aquí en YouTube, pero pues puedes buscarlos en Instagram, en, en TikTok, en Facebook, en la red social de tu preferencia. Tú ves a estos artistas brincando y sin ningún temor, sin ningún micrófono, sin ningún cable, sin ningún receptor simulando que este violín es inalámbrico, que no necesita ningún cable. No, ellos están haciendo su performance. Y realmente eso es. Muchos de nosotros, yo personalmente soy visual, y es por eso que a mí me gusta hacer videos. Hago videos para mi familia, me tomo fotos, los saludo, estoy aquí con ustedes. Y muchos de nosotros que somos de música, por muy sencilla que sea nuestra melodía, tenemos derecho a tener el acceso, tener este intercambio de información entre la comunidad. Un violín de color, sí. Sí para hacer ese tipo de performance. También les decía a muchos chicos Que aprendían a tocar el violín Cuando compraban su primer violín Yo llegué a acompañar a algunos de ustedes Y no faltó la persona Que compraba eh, su violín De color, no sé si esta chica Siga eh, estando en YouTube El violín de Nara, que era una chica es, es una chica española, con un violín Morado en sus inicios Después creo que evolucionó a otro tipo de violines Pero cuando tú no sabes nada Y quieres comprarte un violín de color Digamos, en precio actual de unos 60, 70 dólares es factible, pero no te ilusiones de que ese violín te va a durar pues el año, ¿no? o sea te va, te va a durar, a lo mejor si sí el año a lo mejor los seis meses, ya se cayó la pintura puedes guardar ese violín para hacer tus performance, puedes comprar un violín de segunda mano, el violín más barato de internet, del color favorito y puedes eh, tomarte fotos, hacer esa sesión de fotos sin el temor a dañar tu violín. Ahora mismo no me estás viendo con mi violín. Realmente lo pensé muchísimo. Dije, lo llevo, no lo llevo. Podría ser una escena padrísima junto al lago congelado. Eh, y no lo traje. No lo traje porque no iba a tomar el riesgo de que me resbalara, de que lo rompiera. Yo soy muy nueva caminando sobre hielo. En cuanto a los violines eléctricos vayamos al tema el violín eléctrico el violín electroacústico de buena calidad sí existe y tristemente nos tenemos que guiar en los precios no si tu violín está costando unos 100 dólares 200 dólares hasta 300 dólares pues a lo mejor no estás tan seguro bueno 300 dólares ya es una cifra respetable pero unos 100 dólares no estás seguro de que ese violín realmente va a ser de calidad y a mí me pasó algo similar hace algunos años yo dije que iba a comprar un buen violín eléctrico porque quería tocar con un equipo de sonido ya tocaba en compañía de otras personas y pues tenían una mezcladora grandísima yo dije yo voy a comprar mi violín eléctrico que se escuche que lo mezclen bien con todos los instrumentos que realmente no había muchos instrumentos era un pianista que no tenía ni la más remota idea de, de audio de ingeniería de audio y yo tampoco sinceramente entonces eh, compré un violín que debió haber costado 150 dólares un violín precioso blanco la verdad es que nunca pude disfrutar el violín porque el equipo de sonido que tenía con la con las personas que colaboraba con el violín pues no se escuchaba y opté por comprarme eh, un un equipo de micrófonos de Audio Technical Que todavía lo recuerdo Estaban en promoción Y también ahí fueron otros 150 dólares Por un micrófono dinámico Los micrófonos dinámicos son los que puedes Los que usamos en vivo, ¿no? Cuando tenemos un evento Los que usan los cantantes Los que usan los mismos instrumentos Ese, ese micrófono dinámico Es ese micrófono que usa el artista en tu bar favorito En tu iglesia favorita En, en tu cierto favorito, en tu performance favorito, en tu meeting favorito, <risa> ese es el micrófono dinámico, el que vemos en la tele que lo están usando los conductores ahora, el micrófono de estudio, estamos hablando de otro paso más allá, que muchos de nosotros, en, a pesar de que a lo mejor llevemos bastante tiempo en la música pues estamos tan especializados en una cosa que ignoramos cómo producirnos, y el micrófono de estudio por lo general es un micrófono de condensador que eh, se conecta en Phantom, y recuerdo mucho eso porque me compré el, el paquete fue una muy buena compra de hecho esos micrófonos ahora son más caros eh, me acuerdo que estaban por promoción, pues en paquete yo creo que, que haremos una pausa está pasando el tren, vamos a hacer una pausa porque está pasando el tren y el ruido que hace es exorbitante y continuamos con los micrófonos Aunque okay, los micrófonos en alternativa de un violín eléctrico eso no lo vimos venir en el temario de este video Me es pertinente contarte sobre los micrófonos. Justo ahora es la primera vez que estoy grabando en el exterior. que okay, los micrófonos en alternativa de un violín eléctrico eso no lo vimos venir en el temario de este video ...me es pertinente contarte sobre los micrófonos. Justo ahora es la primera vez que estoy grabando en el exterior en un video largo si hice pruebas antes estoy usando un micrófono condensador la está en phantom phantom significa 48 volts entonces tiene un alimentador externo en este caso es una batería de, de reloj este es el micrófono y aquí en Estados Unidos amazon 13 sencillos dólares y 13 sencillos dólares en méxico yo lo pensaría estaría preocupada porque con ese dinero pues, yo comía en una semana la verdad pero en un restaurante de comida rápida. <risa> Una comida. El riesgo estaba bien. Me ha gustado mucho la calidad de este micrófono. Digamos que para hacer alguna grabación como la que estoy haciendo, pues aguanta, ¿no? Y así eres muy eh, especial como yo, pues a lo mejor no te atreves a hacerlo. Y ojo, ¿eh? Otro paréntesis. Cuando somos tan especiales, luego somos muy tardados en hacer nuestros proyectos. Estamos buscando la perfección. Y al buscar la perfección nunca va a llegar a veces porque nadie es perfecto. Nada es perfecto. A veces sí, pero poquito a poquito hay que crecer haciendo las micrófonos, violines eléctricos, violines electroacústicos. Ese violín blanco, pues no era de una marca reconocida. Yo estaba muy confiada. De que el, el violín era bueno, la verdad es que jamás pude probar qué tan bueno era ese violín Porque no me encontré con un ingeniero de audio Ni siquiera voy a decir un buen ingeniero, realmente con un ingeniero de audio, ¿no? Cuando estás tocando en el exterior, cuando empiezas a querer vivir de tu música No te queda de otra más que hacerle de todo logo Empezar a aprender de aquí y de allá, ¿no? Y ya después aprendes sobre los micrófonos Y eh, esa es una buena alternativa Si tú quieres dar un, un buen concierto Una buena escena Una buena música en vivo Que también es algo súper delicioso Porque vivimos en un mundo falso y lo falso para mí está bien, la verdad. Es increíble que nosotros podamos hacer falsedades. Es increíble que nosotros podamos crear, modificar, modificarnos, modificarlo. Todos nos producimos, todos producimos nuestro trabajo y está bien. Pero en cuanto a la música, la música pop, por ejemplo, a mí me encanta. Y sin embargo, es mi gusto culposo y sin embargo sé que no existe, que es creación de alguien que editó totalmente todo muy pocos cantantes vamos a criticar las voces, son realmente lo que son, lo que escuchamos o son buenos, pero son diferentes, ¿no? Tenemos el caso de Adele, por ejemplo, si tú la escuchas en su producción discográfica y la escuchas en una producción en vivo, las dos son totalmente agradables, pero totalmente distintas y eh, ahí es donde voy cuando está bien usar micrófonos, si tú quieres dar esa sensación de música en vivo, es Perfecto. Ahora, si tú quieres crear, jugar con esos sonidos, está bien, producir, producir algo nuevo, entonces sí un violín eléctrico o electroacústico, pero sí te recomiendo que le cheques muy bien, que cheques muy bien las características de las pastillas de sonido, porque por lo general son pastillas de sonido, y cuando son pastillas de sonido a veces te meten pues, un, un micrófono como, los, como el que estoy usando, de $13 dólares, no directamente de esta forma, pero sí de ese tipo de calidad que soporta bien, pero que no te va a dar todo, ¿no? Que va a ser muy difícil ecualizarlo Que va a sonar Y lo único que va a hacer es sonar fuerte Eso es lo que va a hacer Es sonar a un volumen fuerte Esa es mi, mi nueva opinión pública para ustedes Sobre los violines electroacústicos Y los violines eléctricos O sea, sí, pero con mucho cuidado Ahora, cuando yo empecé a hacer este canal El primer video Que ahí sigue y es el video más visto De cómo comprar un buen violín se está, Fue tan visto No soy no soy viral, pero para mí fue tan visto que y les mando muchos saludos a la gente de Panamá a esa gente preciosa de Panamá que en mi primera invitación para dar una conferencia de robótica porque a eso es a lo que yo me dedico realmente y la música es mi complemento y balance ellos reconocieron mi voz por ese video y me dijo una señora es que yo vi tu video porque mi hija se metió a la orquesta de nuestra comunidad y el maestro dijo vea en YouTube busque videos de cómo comprar un violín ¿no? y ese video sigue vigente yo les prometo les prometo que lo voy a actualizar pero sí tengo que documentarme porque en esta ocasión pues sí quiero meter esta parte de la compra en línea hace cinco años que hice ese video yo lo hice pensando en las personas que iban a ser mis posibles clientes porque yo estaba en un periodo universitario y yo quería complementar mis actividades dando clases de violín de una manera remunerada me ofrecí como maestro particular y la mayoría de las personas que me contactaron pues no sabían tocar el violín pero nada nada y no sabían absolutamente nada de música y yo no quería que llegaran con este violín de 60 dólares porque estas personas estaban avanzando rápido y ese violín no les iba a durar mucho es como cuando compras cuando compras dos tacos y te quedas con hambre porque necesitabas tres más. Estas personas que llegaban conmigo, pues, recuerdo que alguien compró un violín y le duró seis meses. Y decías que, ¿cómo es que voy a comprar otro violín? Me gasté 70, 80 dólares, 100 dólares. Y yo dije, ¿por qué pagaste tanto? Porque también eh, había gente que, que gastaba su dinero. Yo misma, en mi primer violín, en la casa Berkam compré un violín, otra vez 150 dólares. Era malo. Y no era de mitad. Yeah, esa es otra cosa no es mi primer violín a los 12 años yo ya había alcanzado mi estatura completa la casa Berkan me dio un violín de tres cuartos. No estoy eh, renegando con la, contra la casa Berkan porque también esa casa a mí me dio muchas satisfacciones. Era donde encontraba mis cuerdas, mi de oro, de obligator, mi brea favorita, mi brea alemana, mi bre, brea de pirastro, mi brea económica, mis cuerdas de refacción. Realmente la casa de Berkan es, es una maravilla tenerla en la Ciudad de México, pero en en ese momento alguien me vendió un violín malo malo y que no era de mi talla ¿no? entonces yo siento que estas personas no supieron vender y ya pensándolo mal, pensando conspirativamente pues que querían que yo volviera a comprar otro violín ¿no? en menos tiempo entonces eh, cuando estas personas llegan a mí ahí está el, el video ¿no? y este ese tipo de videos que yo hice que llegaron a muchos de ustedes y, y pues ahora están aquí <ríe> viendo este video y lo agradezco muchísimo, suscríbanse campanita, ¿no? lo han hecho, ya Estás aquí viéndolos. Por favor, <risa> seamos coherentes. Es pues la primera imagen que les dije que les preparé. Y es de un chico tocando un violín azul en un mar. Y ahí está, ¿no? Por si quieren seguirlo o burrociarlo, La verdad no lo escuché. Perdón, estaba buscando ejemplos de violines de color. El segundo video es de nuestra queridísima Lindsay Sterling Allí Lindsay, yo la estoy viendo con un violín eléctrico. Tal vez... Sí, eléctrico. Parece que sí es eléctrico. Y esta chica, pues, no tiene ningún cable. Y ella es una de las artistas, de las reinas de las escenografías. Con esta combinación que ella tiene de, de bailarina con violinista, pues, nos deleita a todos con un performance divino. ¡Perfecto! <risa> Están estos violines en impresión 3D, que se llaman Estradivarios. Y está... Y en este canal, Estradiv... ¿Cómo se llama? 3D Various 3D Various Justo en este canal Yo no veo cables a la vista Por lo menos cuando hicieron este performance Yo creo que tocaron Aparte de venir en el estudio Casi casi como hacen la música Que nosotros decimos que hacen playback Algo así No veo cables a la vista en los videos O los cubren muy bien O no los usan Y lo que estamos escuchando Es algo que Es un audio Que hicieron que concuerde con un video Pero el audio de ese video No lo conocemos Y está bien ese es otro ejemplo de cuando usar ese tipo de violines Y bueno, ya, ya tomando en cuenta ¿Qué es? 3dvarius.com ¿Qué es eso? No? Pues es una compañía Que dice que ellos Buscaron imprimir un violín Stradivarius, o sea, de, esta, de este Modelo. Los violines pues más Famosos no son los mejores Y me atrevo a decir esto porque Son los más eh, caros los más cotizados la gente ha hecho caros los extradivarios porque la gente está dispuesta a pagar millones de dólares por ellos y por eso es que son caros pero hay otros violines también de de mucho renombre que son un poco más baratos porque no son extradivarios y el extradivarios pues es una forma es una forma del violín a lo largo de la historia los violines cambian de forma y el extradivarios es una forma esta, esta, esta compañía en europa crea un sitio web la versión creo que creo que aquí yo puse la versión básica son cinco 1832 euros con 50 centavos Ay cara Pues en mi presupuesto no está Habrá alguno de ustedes que sí Que lo quiera comprar Ya les pasé el dato Gracias Y dentro de esa página Porque luego a veces somos como que Ay ¿Cuál será el más barato? Pues yo soy así El más barato es eh, The Line y está en 957 euros con 50 centavos O sea, ya está más aterrizado a lo que nosotros gastamos en un instrumento Mil dólares Ya cuando estamos tocando es lo que gastas como mínimo Para un violín de estudiante Un violín profesional Violín de estudiante Más o menos mil dólares lo que vas a gastarte Hay otra página que se llama all3dp.com que son violines impresos, son unas chicas todas de blanco y aquí es donde ya empezamos, no ya, ya llegamos y aterrizamos pero no lo he dicho bien, no lo he proyectado bien con ustedes ¿Qué onda con los violines en impresión 3D? Hay un señor <risa> japonés, del cual no recuerdo su nombre pero sí recuerdo la ciudad Nagoya, Japón él creó los principios de la impresión 3D estaba en una universidad en Nagoya, Japón y no logró terminar el proyecto de investigación a tiempo porque tenía un límite. Me parece que eran dos años. No logró patentar estos principios, pero sí los logró documentar. Y está registrado su nombre y él es el padre de la impresión 3D. Pero llegaron eh, otras personas en Estados Unidos, si no mal recuerdo, por Texas. Y retomaron estas investigaciones y sí las lograron terminar. Y no nada más las lograron terminar, las comercializaron en un concepto que se llama Open Source. Código abierto en España. Y open source significa que ellos abren eh, el recetario, inventan la receta y la publican para que todos la puedan reproducir. Literalmente publican los instructivos de cómo construir las primeras impresoras en 3D. Después muchas industrias se interesan y patentan máquinas porque cuando tú lanzas algo en open source, tú le das la libertad al quien a las personas de utilizar tu proyecto que te reconozcan, pero esas personas pueden utilizar tu proyecto y hacer de ese proyecto otro proyecto más grande, o sea, tomarlo como un componente, pero no todo, no plagiarte. Y así es como hay impresoras 3D, que son como las computadoras Mac, que están cerradas, que no puedes ver qué onda. Básicamente esas son las impresoras 3D. ¿no? Y alrededor del mundo, en la actualidad, si tú tienes acceso a la, al Internet, es posible que en tu comunidad en tu presupuesto exista la posibilidad o de adquirir una impresora 3d de adquirir un producto impreso en 3d o de adquirir el uso de una impresora 3d ahí te va hay impresoras muy baratas siempre nuestros rangos empiezan los en este caso vamos a ponerle 150 dólares como mínimo hay accesorios accesorios de todo tipo pero ahorita vamos con los violinistas como ya puedes imprimir y escanear en 3D prácticamente cualquier cosa con la, el entrenamiento y el conocimiento adecuado realmente no necesitas mucho tiempo en inversión. Es una nueva tecnología, se cree que en el futuro y próximo pues muchos de nosotros vamos a ir a sacar impresiones 3D como imprimimos. Cada vez el modelado 3D es más accesible, es más sencillo, ya no necesitas de un conocimiento técnico avanzado, a veces sí. Dependiendo de qué resultados quieras adquirir. Y por ejemplo aquí en Estados Unidos. Yo me sorprendí. Que en oficinas de FedEx. En las oficinas de FedEx aquí. Se mandan y reciben paquetes. Pero también es un centro de fotocopiado. Es como una pequeña... Eh, una pequeña tienda de artículos de papelería. Y ofrecen la impresión y el escaneo 3D. O sea que yo puedo llevar mi modelo 3D en, en mi USB, mandarla por correo y ellos me la imprimen y me cobran por centímetro cúbico. Ahí es cuando ya digo que muchas de nosotras de nosotros ya tenemos acceso a estos servicios. Yo no tengo que comprar mi impresora 3D. Puedo ir a, a la oficina por decir una marca, pero realmente hay muchos lugares donde puedes imprimir 3D. Busca en tu comunidad donde imprimir. Muchos entusiastas de la tecnología lo que hacen es comprar su impresora y dicen ofrezco mis servicios de impresión. Como el trabajo extra. Entonces es ya bastante accesible más de lo que nosotros llegamos a pensar. Y por eso es que estamos hablando de los violines en impresión 3D. Porque... Eh, por lo general las impresoras 3d imprimen como en un material muy parecido al, al plástico por lo menos las características impermeables que son las que no encontramos en nuestros violines de madera nosotros sabemos que si nuestro violín de madera se moja pues ya lo perdimos o lo tenemos que poner en arroz o ver qué onda para eh, salvarlo y con suerte quitarle la humedad pero una, un pedazo de madera mojado húmedo no vuelve a su estado original muchas veces y pues echamos a perder el violín prácticamente si no te quedó claro otra vez vamos a hablar open source hay un violín al menos el que yo encontré fácil de fácil acceso este violín es open source y no tienes que saber absolutamente nada de impresión de modelado bueno tal vez sí un poquito no como para distinguir los archivos pero tú descargas este archivo Vas a tu oficina de FedEx más cercana, si es que estás como yo aquí en Estados Unidos, o a tu lugar favorito de impresión 3D. Y le dices, ¿cuánto me sale imprimir este archivo? Ellos lo checan, checan las dimensiones cúbicas y te dan un precio. Si tú decides hacer este paso, el cuerpo de tu violín, extremidad hasta extremidad, pero sin los lados, no solo la parte mínima, es un violín minimalista y yo creo que quien lo diseñó pues sabe que cada centímetro es valioso, es dinero, que puede estar ahorrado y esta persona te ofrece un violín eléctrico, depende de qué, pastilla de, de qué pastilla de sonido le metas. Y no nada más tienes que imprimirlo, también tienes que, que hacer otras modificaciones manuales, que ya la impresora 3D ya no te las da, no, eh, eh, ponerle las cuerdas, etcétera no Pero realmente si tú en este momento dices, ¿sabes qué? Yo me voy a aventar el reto de hacer este violín eléctrico por placer, por el placer, pues sí lo puedes hacer, eres libre. Quien lo presenta es un joven llamado David Perry, y lo presenta en varias plataformas digitales, pero el proyecto sigue siendo el mismo. No ignoro si es de él, lo más seguro es que sí. Usualmente quien hace un proyecto de esta naturaleza lo presenta personalmente, porque al menos espera que le reconozcamos su trabajo. Y si no, pues al menos es la cara pública Y hay otros violines, este violín negro, un violín impreso en 3D Yo no escucho como una diferencia entre un violín de madera y este Pero también puede ser que el audio sea <risa> haya sido modificado en la edición Otra vez este David con otro violín, un violín verde y un violín naranja atrás de él Otra impresión 3D, otro violín, un violín morado Otro violín, el violín blanco 3D y los ves y parecen violines de plástico, ¿no? Y el último violín es un violín en impresión 3D que es eh, un diseño bastante interesante y práctico porque hay un cruce muy eh, molesto en el brazo del violín o sea que no puedes cambiar de posiciones rápido y eso a mí me da dolor de cabeza nada más de verlo, pero habrá quien le guste este tipo de violines está exhibido al parecer en un museo y le está tocando una chica con mucha valentía. Y por último, ¿qué hacer con un violín que, que no sirve para nada, no? que ya se rompió? Si no, no vas a hacer un performance, si no vas a eh, dar un concierto y no, no vas a adquirir un violín eléctrico o electroacústico y tienes tu violín que adquiriste o que quieres adquirir de condiciones dudosas, <coughs> lo puedes usar de decoración también otra cosa que no les decía en Amazon, Estados Unidos ya venden sordinas para violín impresas en 3D y esas son unas cositas así que yo creo que también las modelas tú fácilmente una sordina no es, no es mucho problema y ya tienes ahí tu primer producto tu primer gadget violinista yo quería platicar con ustedes de una manera un poquito más relajada Quería enseñarles este paisaje tan invernal, tan agradable. Cuéntenme, coméntenme, suscríbanse, la campanita. Yo les agradezco mucho su paciencia, su apoyo a este canal. Es un año muy simétrico, 2020. Yo les mando un fuerte abrazo y tú y yo nos vemos en otro video. Hasta la próxima.